Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Hoy les quería plantear cómo hacemos para conectar un punto y toma. Este que tenemos acá es exterior, pero es igual que el que tenemos, podemos llegar a tener en la, en la pared. Vamos a armar el circuito en forma sencilla. Vamos a conectar una lámpara, como si fuera la lámpara del lugar donde estamos conectando. Y también le vamos a poner vamos a ver cómo hacemos para conectar el enchufe para que la lámpara acá encienda tomando la alimentación del enchufe es un circuito muy fácil pero bueno vamos a explicar cómo lo hacemos Lo primero que vamos a hacer es plantear el circuito, yo se los voy a dejar acá anotado para que vean qué es lo que voy a conectar, para que sea más fácil entender todo esto que estamos haciendo acá en la práctica. Tenemos tres cables. Rojo para la línea, verde-amarillo para la tierra, celeste para el neutro. Estos tres cables son los colores normalizados que podemos utilizar para armar este tipo de circuitos. Lo primero que hacemos es desarmar acá. Una vez que lo tenemos desarmado, vamos a ver cómo lo conectamos atrás. Con esta ficha vamos a simular la alimentación. Vamos a traer una línea, un neutro y una tierra desde acá. Esto lo vamos a enchufar en la pared para traer la alimentación. Pelamos los tres cables y los pasamos por acá. Ponemos neutro, línea y tierra, neutro, línea y tierra. Una vez que lo tenemos armado ponemos el capuchón de esta manera tenemos nuestra alimentación con esta alimentación vamos a llegar hasta el punto y toma cortamos acá Esto es lo que va a ir a la pared. Aflojamos los tornillos. Y vamos a traer. Esta alimentación tiene que llegar acá. Vamos a decir, esta es la alimentación de la casa. Llega al punto y toma. A la boca. Si nos fijamos acá va el neutro. Acá va la línea. Y acá la tierra. El neutro está de este lado. El neutro está de este lado. El celeste. Lo conectamos acá. La línea de alimentación la conectamos acá. Y la tierra la conectamos acá. De esta manera ya tenemos la alimentación en el toma. Ahora necesitamos conectar esta lámpara. Vamos a tener que conectarla, pero a través de esta tecla. Esta tecla es una tecla de un punto, de un solo efecto. Conecta, desconecta. Nada más que eso. Entonces, para eso lo que vamos a hacer... Estos tres cables llegan a la boca. Ahora tengo que salir de la boca y llegar hasta la lámpara. Si yo esto lo conecto directamente línea y neutro acá, la lámpara estaría permanentemente encendida. Entonces necesitamos algún elemento que corte la circulación de corriente, pero acá abajo que siga teniendo siempre alimentación, que siga teniendo siempre tensión el toma tiene que ser independiente de la lámpara el toma tiene que funcionar siempre siempre tiene que tener tensión y la lámpara se tiene que encender solamente cuando nosotros lo necesitamos ¿cómo vamos a hacer esto? vamos a hacer un puente cable rojo lleva la alimentación a la tecla siempre el rojo siempre la línea es el que vamos a cortar por cuestiones de seguridad en videos anteriores habíamos dicho que Teníamos que cortar la línea por cuestiones de seguridad a la hora de instalarlo en un portalámparas. Entonces, del cable que traemos de línea, es muy intuitivo, rojo, aflojamos. Los terminales siempre tienen dos lugares en donde poner el cable, de un lado y del otro del tornillo, de esta manera. Siempre trabajemos con el mismo diámetro o la misma sección de conductor para que no apriete más de un lado que del otro. Este cable lo sacamos del punto de la línea y lo llevamos al punto central de la tecla. ¿Se ve? Vamos a recortarlo un poquito. Punto central de la tecla. De esta manera ya tenemos alimentado el toma por un lado y tenemos la línea en la tecla o sea llega hasta la tecla de la tecla ahora tengo que salir hasta la lámpara al cable en este caso es marrón rojo marrón o negro lo podemos utilizar como línea sin ningún problema entonces este cable va a ser el que llega desde la tecla, marrón, entro a la tecla, salgo de la tecla. Entro por el medio, salgo por este costado o si tuviera la tecla del otro lado, salgo por este otro lado. En este caso salgo por acá, salgo por los costados. En realidad, eléctricamente es lo mismo entrar por el medio o entrar por el costado, pero por cuestión de orden siempre lo hago de esta manera para no confundirme. El medio siempre es la entrada y los extremos siempre son las salidas. De esa forma no me complico a ver si es entrada o salida. Conecto de esta manera. ¿Queda claro? Repasamos. Línea llega a la caja. Al toma. Del toma paso un cable rojo a la entrada de la tecla. De la salida de la tecla voy a la lámpara. Y de la lámpara, para que complete el circuito, tengo que llegar con este otro cable, que es color celeste. Intuitivamente, celeste tiene que ir con celeste. Si yo esto lo conecto acá, voy a terminar cerrando el circuito y la lámpara se va a encender. ¿Se entiende? Espero que me sigan. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios y lo volvemos a ver, no hay problema. El cable celeste lo ponemos acá esto es una prueba para hacer la explicación el celeste no se corta el que se corta es la línea en este caso rojo o marrón ahí tenemos el circuito armado no le vamos a poner la base porque si no tendría que cortar acá abajo y para no estropear la base lo vamos a dejar así este cable lo enrollo y lo acomodo acá para que no ocupe lugar para que no pegue en el fondo y moleste vamos a probarlo bien para hacer la prueba tengo un enchufe eso sí no vamos a meter los dedos acá vamos a trabajar vamos a alimentar en este momento tenemos la lámpara apagada vamos a ver Energizando nuestro, nuestra prueba, vamos a ver si enciende la lámpara. La lámpara está apagada. Cambio de posición la tecla, la lámpara se enciende. Tan sencillo como eso. Enciendo y apago. Vamos a desenchufar. ¿Qué nos resta ahora? a ver si el toma tiene tensión yo acá tengo armado un portalámpara vamos a ponerle esta lámpara y vamos a ver vamos a ver si enciende o no vamos a enchufar recién ahora energizo para trabajar sin peligro y tenemos la lámpara encendida ¿qué significa esto? esta lámpara que está conectada al toma siempre va a tener alimentación y esta lámpara que está conectada a través de la tecla va a tener alimentación cuando cierro la tecla enciendo apago y si se fijan, esta lámpara sigue siempre encendida desenchufo Y de esta manera tenemos el toma conectado. Vamos a sacar una conclusión final. La lámpara va conectada a la salida de la tecla y al neutro. La lámpara, estos dos cables van a salir hasta el centro de la habitación en donde vamos a estar trabajando. Línea, neutro y tierra, que son los que vienen del tablero general. Este puente va a traerme alimentación de la línea hasta el centro de la tecla. Cualquier duda me lo dejan me las dejan en los comentarios que lo aclaramos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denme un like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos que subimos. Nos vemos en el próximo.